le bendiga hermanos amén. me siento muy contenta y agradecida con Dios por este privilegio por favor se pongan de pie, vamos a dar lectura a la palabra de Dios para dar inicio a este servicio pueden abrir su Biblia en Salmos 121 y cuando lo tengan me den un amén Yo leo el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y dice: Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. No dará tu pie al respaldero, ni se dormirá en el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra y a tu mano derecha. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora. Ahora pida si el pastor nos puede llevar en oración para que sea Dios que él tome el control de este servicio. ahora le doy la parte del devocional a nuestra hermana Jasmine Amén Dios le bendiga hermanos Amén Amén Dios okay. fuerte Dios I Dios fuerte Eterno Dios Poderoso Eres tú No hay nadie Que pueda igualar Tu majestad Que te espíritu sabe. Lugar que tu lluvia descienda. Oh Jerusalem, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalem, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. ¡Gracias! Cristal, Jerusalén. Jerusalén, qué bonita, qué bonita eres, eres. calles de oro, Calle oro mal. celebrando su poder alegría de corazón Louder. como el que va con la falta al monte de Jehová celebraremos su poder y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón como el que va con la falta al monte de Jehová ¡Celebraremos su poder! ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el todo saltará, el agua danzará, la lengua de los mudos saltará, porque es el poderoso de Israel, Señor, el poderoso de Israel, tu voz se oirá nadie de la poderoso de Israel, y el los ojos de los cielos se abrirán, ellos verán, los oídos, oídos, de, los oídos, oídos de los sordos se oirán, el cojo saltará, con el alba lanzará, la lengua de los, los, los mudos lanzará, porque es el poderoso de Israel, Israel. el poderoso de Israel. No se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, Los y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, la danza danzará, la lengua de los mudos, porque es el poder. poderoso de Israel es el poderoso de Israel es el poderoso de Israel tu voz se oirá de Israel, al poderoso de Israel. Lo detendrá al poderoso de Israel. Gloria a Dios, aleluya. Santo sea el Señor Jesús. Dios es bueno, aleluya. Te glorificamos, Jesús. Thank you, Jesus, aleluya, aleluya. Hoy puedo danzar. <laughs> you gotta start, I don't know where you're gonna sing <laughs> it. So you can go, Is <laughs> that good there? Is that good? Mm -hmm. Let me find it. Libertad. Porque soy su hijo, porque soy su hijo, hoy puedo lanzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. en la casa, podemos cantar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en la casa, queremos danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar.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 Libertad, en libertad, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, somos libres. Vengo a tus pies, vengo a tus pies A ti me rindo, lléname de gracia, inunda Sacia mi sed, sacia mi sed Corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a Ti me rindo, a Ti. Your name, Lord God. a dónde iremos sino a ti Jehová solo de ti viene nuestra salvación a dónde iremos sino a ti Jehová solo de ti viene nuestra salvación Oh señor Esperaré en ti Oh Señor Yo confiaré en tu Solo de ti viene nuestra salvación. ¿A dónde iremos si no a ti, Jehová? Solo de ti viene nuestra salvación. No diremos a ti, Jehová, solo de ti, solo de ti viene nuestra salvación. Oh Señor. Yes, yes, yes, yes. santo jesús santo jesús quiero habitar en tu intimidad donde sé que te voy a encontrar quiero habitar en tu intimidad donde sé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 I'm no more.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 me voy hasta que suceda hasta que tu gloria ilumine mi interior amén dios le bendiga hermanos a la parte de la hermana briana amén amén Santo Jesús. Gracias Jesús. Santo Dios, Santo Jesús. Dios bendiga a la hermana Jasmine. Les quiero recordar la cuota que lo cuenta nuestro hermano José y es 50 centavos. Ahora tenemos una parte especial que nos trae el hermano Daniel. Bendiga hermano. Voy a cantar una alabanza. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van ha fue el todo esto es posible todo esto es posible cuando le va cuando le levantes... hermano Daniel ahora yo traigo la respuesta de la pregunta que era ¿qué es la bíblica definición de fe y se encuentra en hebreos capítulo 11 versículo 1 y dice es pues la fe la certeza de lo que se espera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 Yes, yes, yes. Okay. Ahora, ahora pido que los, joven, los, los jóvenes de la sociedad y los niños pasen para entonar el himno tema. <laughs> Aunque necesito, aunque necesito, aunque aunque necesito, aunque no yes.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 No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se escramezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi gloria. Aunque este, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón es en este, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. A sus manos sobre la juventud y hermana Abby va a uh, dar la oración. Voy a pedir que nuestra hermana María, si es tan amable, acercarse a las jovencitas que están aquí enfrente de nuestra hermana Isamar para que la oración también llegue hacia ellas también. Amén. Oramos todos amado Dios que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor. Dándote gloria y dándote honra, Padre Santo, por tu vida, dándote gracias, Jehová Dios eterno, por lo que tú has hecho por nosotros, dándote gracias, Padre mío, por tu fidelidad para con nosotros. Señor, en este momento presentamos esta juventud, Señor, los que están acá al frente, los que están en las bancas, Padre Santo. Señor, sus corazones están en tus manos, Señor, sus mentes están en sus manos. Padre Santo, muchas circunstancias, Padre Santo, que afecta a esta juventud, pero ellos te pertenecen a ti, Padre Santo. Entendemos que fueron prestados de parte tuya hacia nosotros. Los elevamos delante de tu presencia para que tú los cuides. Los elevamos delante de tu presencia para que tú los protejas. Líbralos de mal consejo, líbralos del mal. Líbralos de raíces de amargura a, a su tierna edad. Cubre sus mentes y sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Que puedan a temprana edad encontrarte. Que puedan a temprana edad enamorarse de ti, Señor o oh Dios. Guarda sus familias en las casas en que estén, Padre Santo. Te pido por sus padres, Jehová oh Dios mío. Que tú les ayudes a poderlos instruirles en tus caminos, Padre Santo. Que seas tú su guianza. Que sea tú, Padre celestial la sabiduría que ellos necesitan para seguir hacia adelante y creemos Padre Santo como siempre que tú a través de la boca de ellos has de traer más y te damos gloria y honra por lo que estás haciendo Señor porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones presentamos esta juventud para que tú seas glorificado a través de ello te damos gracias por ello en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén, Amén bendiga a los jóvenes y a los niños ahora es tiempo para la ofrenda y pido si nuestra pastora puede orar por la ofrenda de esta noche gracias amén David, vida danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. David, vida vida en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. conforme al corazón de Jehová Saúl mató a mí y David a su desmín y el pueblo se regocijaba Saúl mató a mí y David a su desmín y el pueblo se regocijaba porque David danzaba conforme al corazón de Jehová la parte de la predicación a nuestra hermana Génesis que Dios lo bendiga hermanos les pido que se pongan de pie Voy a pedir que el pastor ora para esta predicación. Pueden citar. hay en Juan San Juan nueve no 1 San Juan nueve no uno. Vamos a leer hasta el 11. Al pasar, Jos Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntó a sus discípulos, diciendo, Rabi, ¿quién, ¿quién, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten, manifiesten en él. Me es necesario, necesario, hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra eh, y hizo lodo con saliva con, sal, con saliva. y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve alabate en el estanque de Silo.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 unos decían, él es, y otros a él se parece. Él decía, yo soy, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos ab los ojos? Respondió, y, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me juntó los ojos y me dijo, ve a Silo y lávate. Y, fue, y fui, y me lavé, y recibí la vista. Como pueden ver, aquí el hombre nació ciego, pero no por sus pecados o, o lo de su familia, sino que fue una manera de revelar la obra de Dios en el, en el poco, en él, porque las cosas desfortunadas, que le suceden no siempre se deben a las cosas que ha hecho, sino a, sino, a, sino a camino de Dios para mostrarse a ti y a los demás también. También, otra historia, o, historia que era como este fue, el, fue la historia de Jesús resucitando a un hombre de entre los muertos cayó, nombre era, su nombre era Lázaro, puedes encontrar la historia en Juan 11, 1 hasta 44, pero voy a resumir la historia, Lázaro era un amigo de Jesús que estaba muy enfermo, tenía dos hermanas llamadas María y Marta que... Le envió un mensaje a Jesús diciéndole Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Pero cuando Jesús se enteró, dijo enteró, dijo Lázaro, la, dijo Jesús, Lázaro, la enferma no terminará en, en muerte. No sucedió para la gloria de Dios. Así que aunque Jesús amaba a Marta, María y Lázaro se quedó donde estaba por los siguientes dos días. Finalmente, les dijo a, a sus discípulos, volve, volvamos a Judía, pero los discípulos no pensaron que fuera una buena idea, porque la gente en Judía intentó matar a Jesús, pero Jesús les, les dijo que iban de todos Modos. Dijo que nuestro amigo Lázaro se ha callado dormido, pero ahora iré y lo despertaré. Los discípulos pensaron que Lázaro simplemente estaba durmiendo, así que Jesús les dijo claramente que Lázaro estaba muerto y por tu bien me alegro, alegro, alegro de no estar allí. Por ahora realmente creer, ven, vamos a verlo. Tomás dijo a sus compañeros, dis, discípulos, vayamos y, y guiamos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Ventanía, Pintaní, Ventanía, Ventanía, Ventanía, le dijeron que Lázaro ya había estado en su tumba por cuatro días. Cuando Marta se enteró de que Jesús vendría, ella fue para con, conocerlo. Marta le dijo a su, Jesús, Señor, si solo habrías estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero incluso ahora... Sé que Dios te dará todo, todo todo lo que le pidas. Jesús le dijo que su hermano resucitará. Resucitará. Sí, sí dijo Marta, sé que Sí, dijo Marta, sé que él se levantará cuando todos más se levantan en el último día. Jesús le dijo que yo soy la un último día, Jesús le dijo que yo soy la resurre resurrección resurrección y la vida, que cual cualquiera, cual cualquiera, cualquiera, cualquiera, cualquiera cree que será en mí, vivirá, incluso después de morir. ¿Crees en esto, Marta? Sí, Señor. Ella le dijo que siempre he creído que eres el Mesías, Mesías, el Hijo de Dios. Regresó Marta, le dijo a María que el maestro está aquí y quería verte. Así que Marta de inmediato fue a verlo cuando las personas que estaban en su casa vieron que podían irse tan rápido que asumieron asumieron que iba a llorar a los a la tumba de Lázaro, así que la si, siguieron allí. Cuando María llegó a Jesús, dijo: "Señor, si solo habrías estado, si solo habrías estado aquí, mi hermana, no Ibar, no hubiera muerto cuando Jesús vio a María y vio a las otras personas llorando con ella un profundo enojo bronte dentro del del lo de, un enojo de un enojo puerto dentro de Jesús después... pronto de del, ¿dónde lo has puesto?, les preguntó, la, le dijeron, Señor, ven y mira, entonces Jesús lloró, lloró. la gente que estaba en parada, cre, cerza, cerza? dijo, mira cuánto él lo amaba, pero algunos dijeron que este hombre curó a un ciego, no podía hablar evitado no podía haber evitado que gastaría moría moriría jesús todavía estaba enojado y llegó a la tumba doró la piedra a, a un lado jesús le dijo les dijo pero marta protestó Señor, Señor, él ha estado muerto por cuarto días. El olor será terrible. Jesús dijo, no te dije que vieras la gloria de Dios, si crees. Entonces ellos hicieron rodar la piedra a un lado y llegó Jesús. Jesús dijo, Padre, gracias por escucharme siempre. Me Escuchas por, por, por pero le digo en voz alta por el bien de toda este gente, esta gente, para que crean que me enviaste, entonces Jesús gritó que Lázaro saliera y Lázaro salió. Así que lo mismo para, para Lázaro, ya que ya que él o su familia no pecaron, pero fue una forma en que Dios se mostró a sí mismo y uno de sus muchos mil, milagros, milagros. Amén. Todo la pata al pastor. Amén. Yo bendiga a la joven que con tan bonito esfuerzo, eh, ha podido eh, cumplir con su, con su parte, ¿no? con su, lo, lo que está supuesto hacer. Y qué bueno cuando podemos eh, sentirnos libres para hacerlo. Es, es una, una forma, algo muy importante cuando verdaderamente está la estamos en libertad para hacerlo. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Dios los bendiga más. Amén. ¿Estamos felices, hermanos? Amén. Amén. Amén. Ah, si, si se me nota un poquito, mi, mi esposa y yo nos pusimos una, la, la, la, la tercera vacuna, ¿cómo dicen? Estamos como los niños, cranky. Los muchachitos cuando están. Pero... Eh, Gloria a Dios por todas las cosas, porque en esta noche tenemos el, el culto y se nos ha hecho especial. Amén. Eh, todos los cultos son dedicados a Dios y todos los cultos le damos a Dios la gloria y debemos de irnos a la casa con la confianza de que Dios ha sido glorificado. Si usted se va con duda a su casa es porque usted no ha puesto su confianza en el Señor. Los textos que la hermana leyó hablan... Historia de un hombre ciego. Y si yo preguntara si hay alguien ciego en esta noche aquí uh, mirando mirando, a lo mejor nadie levanta la mano. Si yo preguntara, sin embargo todos somos ciegos a algo. Hay cosas que no podemos ver. Uh, estamos rodeados de un mundo invisible. Tal vez usted va a ciertas al baño o hagan bacterias que usted no puede ver. El aire que nos rodea no lo podemos ver. Y todas, todas estas cosas son reales. Simplemente que con nuestro ojo desnudo, como le llamamos, no la podemos ver. Y aquí los discípulos se acercan a Jesús y le hacen esta pregunta interesantísima. ¿Quién pecó? Y nosotros hemos aprendido que cuando se trata de pecado, solamente Dios es el que puede bregar con él. ¿Amén? Mi pecado, pecado de la humanidad, tuvo nuestro Dios Padre que enviar a su hijo a morir en la cruz del Calvario para poder llevar a cabo la redención y llevar la culpa o quitar la culpa del pecador. De la misma manera que somos ciegos a muchas cosas que no vemos físicamente, a veces también somos ciegos a ciertas cosas que suceden en nuestras vidas. Y nos estamos preguntando, como, como preguntaron los discípulos, ¿qué habrá pasado? ¿Quién fue el que hizo? ¿De quién es la culpa? ¿Fueron sus padres que pecaron o fue él? Una de las cosas que yo aprendí temprano en mi vida especialmente en el ministerio, es que cuando hay una situación que tú no puedes ver o no entiendes, no trate de buscar de quién es la culpa. Trata de arreglar el asunto primero y después la, se averigua quién fue. Porque mientras el problema existe, si tratamos de buscar quién es el culpable, lo que hacemos es tratar de hacer juzgar y nunca llegamos a ningún sitio. Y eso fue lo que estos discípulos le preguntaron a Jesús, ¿pecó el padre, pecó él, el hombre que está ciego? Jesús le dijo, no, ninguno de ellos. Dios quiere glorificarse. Pero notemos, notemos a este hombre que, que fue ciego, fue sanado porque obedeció la voz o lo, el mandato que Jesús le dio de que fuera al estanque, al lugar Llamado como Bethesda, que quiere decir, o oh, si sí lo es, ah, sí lo es, sí, sí, lo, sí, lo, sí lo es, eso es. Al, al que, es, que traducido quiere decir enviado. ¿Sí? Y aquí esto nos va, nos va abriendo brecha, nos va abriendo una forma de que nuestra mente pueda entender que Dios tenía propósito con algo que ni los discípulos podían ver, ni ellos podían entender, pero había una situación, pero Jesús le dijo, ah esto es para Dios glorificarse, esto es para Dios ser glorificado, esto es para que el pueblo vea que Dios todavía es real, que aunque a veces no vemos la solución por ningún lado, entendemos que Dios puede. Y este hombre no dudó, creyó. Y aun cuando lo interrogaron y le preguntaron, ¿Quién es este hombre? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Y me encanta la respuesta de él. Fue un hombre que se llama Jesús. Fue un hombre que se llama Jesús. ¿Cómo, se, ¿Cómo puedes, eh, qué dice de este hombre? Uno decían un profeta, otros que era una otra persona importante o enviado de Dios. Pero él dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Que es el Cristo, el Dios que nosotros todavía le servimos y el que reconocemos como nuestro salvador. Y el que nos puede dar la visión para ver aún las cosas que no podemos ver físicamente, podamos llegar al conocimiento de que Dios está en el asunto y podamos darle la oportunidad a Dios de que Él trate en nuestras vidas. ¿Sí? De que Dios se glorifique. Él no cuestionó, no, no puso preguntas a Jesús cuando le dijo, de hecho el texto dice que Jesús hizo lodo con saliva. Si los, la gente de hoy hubieran visto eso, hubieran dicho: Este hombre es, eso es higiénico, eso no. Sí, eso tiene. No es común, no es, no es lo. Eh, tal vez con aceite se unge, pero ¿con, con el lodo? Todo este pasaje nos lleva entonces a que entendamos, hermanos, y ojalá que podamos hacerlo así no, y no vamos a coger mucho tiempo, a que podamos entender que verdaderamente. Aún cuando nosotros no podemos ver y estamos como igual que los discípulos preguntando, ¿por qué será esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué oímos esto? ¿Por qué el mundo anda como anda? Y a veces no encontramos una respuesta y tratamos de, de, de buscar de quién es la culpa de todo esto. Ese es un problema que hoy existe en el mundo que vivimos. Todo el mundo anda buscando la culpa de, de, de todo lo que pasa. Y cuando no encuentran respuesta, dicen, ah, pues le echamos la culpa al COVID. Ese fue culpa del COVID. todo es. El... Pero siempre buscamos la forma de acomodar la culpa a alguien. Esta enseñanza de hoy, o este pasaje bíblico que se ha leído, nos da a entender claramente que ni es de uno ni es del otro. Es que Dios quiso glorificarse de una manera especial, haciendo un milagro. Que ellos no podían ver, ni entender, ni, ni, ni, ni mirar quién era el, el, el, el culpable. No, sabes qué? Cuando se trata de, de, de, de que el Señor trate en nuestras vidas, ¿qué importa quién es el culpable? Dios trata con nosotros de igual manera. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Dios trata con, nuestro, con nosotros de la misma manera. No hay que dar mucha vuelta. De, de quién, eh, de por qué vino esto, por qué vino lo otro. De hecho, yo mismo a veces me, me, me, me miro a mí mismo y digo, y a veces hago digo expresiones que después me voy a mi casa y digo, ¿pero por qué lo dije? ¿O por qué hice esto? Bueno, pero en, en, esta, en, esta, en esta historia Dios tenía un plan y, y, y no, algo que me llamaba la atención siempre de, de este pasaje es este. Lo voy a decir en breve para eh, seguir con otras cosas que tenemos que hacer. Mire, este hombre, ya entendemos que era un hombre adulto. ¿Cuántos están conmigo? Eh, lo creemos así, ¿verdad? Porque eh, le preguntaron y él, él, entendemos que era un hombre adulto. Su ceguera no era culpa ni del padre ni de él. No era, no era problema de un culpable. La historia dice que esto fue para Jesús o para Dios glorificarse en el milagro que Jesús hizo. ¿Me da a entender eso? Que este hombre nació, creció de niño a, a juvenil, de joven a, a, a, a adulto, todo este tiempo ciego porque en un momento dado Dios iba a hacer un milagro en su vida. Algo iba a suceder y nosotros tal vez en esta noche, no sé, pero eh, quién sabe si en esta noche alguna persona que viene tratando y viene tratando y tratando. Ah, ¿Sabe qué? Tal vez hoy es el día, el momento en que Dios quiere glorificarse en la situación, en la situación que no entendemos. Qué bueno es nuestro Dios que Él todo lo puede, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo entiende. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso le servimos. No estamos aquí por, por tontos. Estamos aquí porque reconocemos la grandeza y el poder de nuestro Dios. El Dios que cuando venimos a él no nos anda preguntando qué lo hiciste, por qué andaste por allá, por qué te fuiste por acá, sino que Jesús dijo el que a mí viene yo no le echo fuera. Mi alma alaba el nombre del Señor. El que a mí viene, no le echo fuera. So, por esa razón, entonces, esta noche es, es un hermoso mensaje para nosotros. Porque, vuelvo pues, y repito, todos los que estamos aquí, somos ciegos a algo. Hay cosas que no podemos ver. Aún en nuestras propias vidas, aún cosas que suceden, aún cosas que, que atañen a nuestro diario vivir, tal vez no lo podemos ni ver. Pero llega un momento en que Dios quiere glorificarse, haciendo el milagro, dándonos a entender y quitando nuestra ceguera espiritual para que podamos entender que Él es Dios hoy, como lo fue ayer. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Que sigue siendo Dios y que sigue siendo Él mismo. Así que si en esta noche alguna persona necesita del Señor, necesita de la gracia de Dios, hay, hay, existe la pregunta que, que estos apóstoles tenían, ¿quién es el culpable? ¿Su papá o el vivo o es su propio pecado? Jesús dijo, ninguno. Es porque hoy Dios quiere glorificarse en esto que está sucediendo y en esta ceguera que no, no entendemos. Y tal vez en esta noche alguna persona que tal vez necesita del Señor, necesita eh, su, su, su gracia. No que, no, no que nos unte nada que podamos ver o, o, o, o al menos ni sentir, simplemente creerle. Creerle de que Él es suficiente y que yo puedo llevarle a Él mi necesidad, mi ceguera, lo que no entiendo. Tal vez ni lo que siento, pero confío en el Señor de que Él lo puede hacer. Y si en esta, vida, en esta noche en tu vida, en alguna persona, hubiese algunos de los jóvenes, que este es su culto, o, o, hay alguna cosa que te tiene con preguntas que tú no ves respuesta, creería a Él, Creería a Él. ¿Amén, hermanos? Creámosle a Él, creámosle a Él porque la Biblia dice que para el que cree... Para el que cree, todas las cosas les son posibles. Si tú crees, las cosas Dios lo puede hacer. Así que si en esta noche hubiese alguna persona que en tu vida siente la necesidad, o que tú reconoces y entiende que hay preguntas y cosas que no puedo ver, no puedo entender. El mensaje, el pasaje bíblico ha sido seleccionado por Dios para que en este día tú puedas llevar a cabo, llevar tu problema o tu necesidad o tu, tu condición a Dios. Ponérsela en las manos al Señor. Y como le dijo Jesús a uno de los apóstoles en cierta ocasión, lo que no entendemos ahora, lo entenderemos después. Amén. Lo que no entendemos ahora, lo entenderemos después. Habrá alguna persona que necesita la oración. Yo quiero orar por usted. Alabado sea el nombre del Señor. Es, el, es, es, una, es una forma de, de abrir el camino a venir a los pies del Señor. O si alguna persona necesita del Señor por alguna razón no te sientes cómodo pasar, levanta tu mano ahí donde está, yo solamente quiero orar por usted, porque yo sé que Dios es y el propósito, no hay casualidad de que usted esté aquí, es porque hoy era el día en que Dios quiere que usted entienda que no importa si, si vemos o no podamos ver las razones, Dios... Lo puede todo. Solamente lo que hay que ir a Él y, y obedecer su precepto, su mandato. De buscarle y poner nuestra vida en el Señor. ¿Alguna persona necesita la oración? Amén. Hay una. Alguien más. Alguien más. Dos, tres. Alguien más, cuatro. Qué bueno. Qué bueno es el Señor. ¿Hubieron? Parece que cinco manos y sí, yo soy la seis. Yo levanto mi mano también. Yo también quiero que la oración. Me haga ver aquellas cosas, o me deje ver, o Dios me ilumine, la gracia de Dios sea de tal manera en mi vida que yo pueda estar en paz y dejar que aquellas cosas que hoy día, por alguna razón, no puedo entender ni ver, a su debido tiempo, Dios las revele y las ponga en su lugar y podamos ser bendecidos. Amén. Los que, lo que alzaron su mano, alzan otra vez, por favor. Quiero dirigirme a ustedes en esta oración, juntamente con el Padre, en el nombre de Jesús. Me acerco a ti en esta hora y te doy gracias por este privilegio que tú nos concedes de adorarte, de servirte, de darte a ti la gloria. Y de reconocer que tú eres nuestro Dios y que tú tienes un plan perfecto, un propósito para con cada uno de nosotros. En esta noche tu palabra se ha hecho clara. Señor, el pasaje ha sido seleccionado. De una manera especial donde podemos entender que, que solamente a ti podemos ir y que solamente tú tienes la respuesta. Nosotros tenemos muchas preguntas, lamento, pero tú tienes muchas respuestas, tú tienes la respuesta de cada uno. y en tus manos lo damos. Danos la fuerza, Señor, danos la gracia, que podamos serte fieles, ser, Señor, guiado por ti, que tu Espíritu Santo viniste a nuestras vidas. Cuando te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, dándote gracia y decimos Amén, Amén, Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Qué bonito es nuestro Dios, verdad que sí. Qué bonita la palabra nos eh, eh, animo a los jóvenes a que siempre sigan trayendo, trayendo su uh, su parte y eh, ejerciendo lo, lo que haya que hacer para, para el culto del Señor en esta noche también tenemos otra parte importante que se nos ha dado la oportunidad y es de presentar un niño ¿no le parece a usted algo muy bonito que en el culto de los jóvenes y de los niños Podamos presentar a un niño. Amén, amén, amén. Yes. El domingo presentamos un niño y usualmente lo hacemos los domingos por eh, cuestión de, de arreglos y demás. Pero eh, en esta noche la ocasión se ha dado y es algo que no podemos negarnos a hacerlo porque creemos que es de Dios. Ah, sí, Señor. Amén. La mamá que va a presentar a su niño. Creo que el papá no está acá, pero es eh, la mamá salió, nació de ella a hacer este acto. Y la razón por la cual lo hacemos hoy es porque ella sale del pueblo, creo que mañana, o, eh, eh, no va a estar más con nosotros, va a, a, a moverse a otro, a otro estado. Pero qué bueno que en el otro estado también el Señor sigue siendo Señor. Sí, ¿verdad, señor? señor. Sí, Señor. Yes. Y lo, sí, que, amén, amén, y lo que comenzamos aquí y practicamos aquí, debemos de practicarlo y cumplirlo y vivirlo donde quiera que vaya. Amén, vamos. amén. Entonces, a ellos le ha placido eh, que presentemos a este niño con mucho gusto y con uh -huh. mucho respeto y, y, el, y que el acto merece. A, así, así lo haremos. Amén. La gloria sea de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Amén, amén, amén, Y ojalá amén. que cada culto sigamos presentando niños. Amén, amén. amén, amén. amén. Ah, el, el domingo hablé un poco acerca de lo que es la presentación de niños. ¿Por qué no bautizamos los niños? Bueno, porque el bautismo es una confesión de la persona que se bautiza para con Dios. Es como morir al pecado, es nacer de nuevo. Pero un niño infante no tiene la capacidad de hacerlo. Son los padres, el presentar a los niños, son los padres los que hacen la decisión de traer este niño a Dios para ser presentado conforme a como lo vemos en la palabra de Dios, en los evangelios, en lo que Jesús nos, nos enseñó cuando Él dijo que los niños los dejaran llegar hasta nosotros, hasta él. Deja a los niños venir a mí. So, con todo ese eh, respeto y con toda esta devoción y, y anhelo eh, que esto merece uh, nos preparamos y presentamos a este niño eh, al Señor, amén se pueden poner de pie los hermanos, por favor los niños son de Cristo él es su Salvador, son joyas muy preciosas, compró. ¡Eso! Estaban niños para que los tocase, los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, Dejad los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Es cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este privilegio que tú me concedes de poder estar delante de ti en este momento y ministrar, Señor, en este caso, algo tan importante como es presentar este niño a ti. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques y que de una manera especial este acto produzca en cada uno de nosotros, en los padres, la familia, y que tu nombre sea enartecido y glorificado en todas las cosas. Están Eliud Aguiar Hernández. Te presento ante Dios, Padre, para que Él te bendiga, te cuide, te guíe en toda tu vida. Donde quieras que tú vayas, sea de bendición. Y que a su debido tiempo tú puedas, Señor, hacer que este niño... Padre Santo, pueda conocerte Aleluya. y aceptar a Cristo por él mismo. Santo. Jesús. Te pongo en tus manos, Señor, su familia y todas las cosas, Señor, para tu gloria. A su padre, Dios. Señor, guarda este niño de enfermedades. Guárdalo de toda cosa que pueda estorbar su Aleluya. crecimiento normal. Sí, y que él pueda, Señor, ser levantado en el temor de Dios. Aleluya que los padres puedan entender Señor la responsabilidad que tienen en sus manos de que este niño llegue al conocimiento de las palabras de Dios Padre lo pongo en tus manos alabanzas a Jesús Están Elius Aguiar Hernández Aleluya. te bendigo te presento a Dios Padre la bendición de Dios sea contigo Aleluya. ahora y siempre en el nombre de Jesús Amén. Padre te pongo en tus manos este niño te doy gracias por él por su familia y te pido que tu bendición sea con ellos bendíceles mi Dios Aleluya. y permite que la gracia tuya Señor sea en sus vidas Aleluya. permite que este acto Señor produzca en nosotros el verdadero anhelo Aleluya. de conocerte y que nuestra Aleluya. familia Señor pueda ser inducida creyéndote a ti Pueda, Señor, Padre mío, Aleluya. conocer tu propósito. Aleluya. Que la iglesia pueda, Señor, crecer con niños saludables, con familias saludables. Que puedan invocar tu nombre con regocijo y con alegría. pongo en tus manos, Señor, si ellos salen de este lugar, tú serás, Señor, su pastor y el que le va a guiar. Y que ellos puedan perseverar y llevar a cabo tu misión. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Los niños son de Cristo. Por ellos el. de salvador Tomen su, su lugar por un momentito, ya nos vamos a ir a nuestras casas. Quiero darle gracias a todos por haber llegado hasta acá para el jueves próximo. Eh, los eh, toca a los caballeros, pero eh, siendo que es día de acción de gracia, eh, pues ya estaremos anunciando en la, en la semana siguiente, los días siguientes, el programa para la semana número dos, no la semana que viene, sino después de acción de gracia. ¿Entendemos eso, hermanos, caballeros? Amén. Uh, so aprovecho entonces para recordarles en, en vía de anuncios que mañana tendremos nuestro eh, estudio bíblico a las 7:30 y, 30. y uh, También es noche de vigilia. Uh, venimos y a, a veces me oyen a mí que menciono que estos cultos yo les llamo un culto sin límite de tiempo. ¿Sí? Ah, es, es, no, no ponemos una fecha o una hora para cuando eh, vamos a terminar sino que con libertad adoramos a Dios y cuando entendamos que necesitamos por lo general algunos hermanos salen eh, a media noche o por diferentes razones tienen que trabajar tienen que hacer otras cosas ah, por la razón que sea o el tiempo que sea lo vamos a aprovechar para darle la gloria a Dios y rendirle un culto y vamos a venir con esa mentalidad. Tenemos enseñanzas, tenemos cosas que ustedes no deben de perderse, de, de, deben de estar todos y gozarnos en ello. Hágase saber a los que no han podido venir, traiga su familia y uh, eh, no, se, no se preocupe por el, el, el tiempo, pues eh, habrá tiempo para todos participar si así si así es necesario. Amén, hermanos. Uh, yo recuerdo esta iglesia cuando comenzamos, cuando comenzamos especialmente lo que eran las vigilias y los ayunos. Las madres traían los niños, y si, si se hacía tarde, por pues ahí ponían eh, sábanas y acostaban sus niños, pero seguíamos dándole la gloria al Señor. Uh, so nunca coja sus niños, de, de que es como un problema para servirle al Señor. Uh, o sea, al contrario, dele a, a Dios el, el, y a los, sus niños la oportunidad de conocer lo que es el ambiente y crecer en este ambiente sano de lo que es la iglesia del Señor. Sábado, pues, que es el día de descansar, por así decir, y a domingo esperamos que todos estemos y sigamos gozándonos en el Señor. Amén, hermanos. Y Dios tiene muchas cosas para con nosotros y era de ser glorificado de una manera especial. Así que esos son todos los anuncios. Uh, por ahora, pues, eh, nos vamos a ir a nuestras casas. No sé si hay alguna otra cosa que se me haya olvidado. Uh, amén. Pues, entonces, gracias a los jóvenes por esforzarse eh, y cumplir con eh, tan bonito programa en este día y con este culto tan hermoso para nuestro Dios. Así que, puestos de pies, ahora sí nos vamos a ir a nuestras casas. Entonces, pueden poner de pies para hacer nuestra oración de despedida y nos... Eh, Vamos a nuestros uh, hogares uh, y seguimos creyéndole a nuestro Dios. Cuánto tan felices soy? Uh, no sé si será la vacuna que me puse, pero me siento feliz. Uh, a pesar de que me duele la mano, me duele qué sé yo, eh, me siento... Eh, pero hay algo que me hace sentir eh, que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Así que nos sentimos felices. Siéntase usted feliz, eh, proponga en su vida serle fiel a Dios y Dios le va a bendecir y le va a llevar al, al, al otro lado de esta, de esta lucha que estamos luchando. Amén. Si ustedes lo desean, le voy a pedir que extiendan su mano hacia mí. Eh, quiero que ustedes oren por mí eh, para no regarlos que vengan a orarme. Desde ahí lo pueden hacer, extendiendo su mano. Oran por la, la salud, pero sobre todo por la fortaleza y las demás cosas que tenemos que hacer para que el Señor nos, nos, nos guíe mientras yo despido el culto en oración. Oramos todos, amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, muchas gracias, Señor, por este día que tú nos has dado el privilegio de poder estar delante de ti, llevar a cabo este culto, Señor. No permita que el enemigo quiera robarnos la bendición. Que seamos sabios y que podamos, Señor, entender que el enemigo siempre busca una forma de querer echarnos culpas y uh, traernos pensamientos negativos, nega pensamientos pasados. Pero en esta noche somos felices porque hemos hecho un propósito de seguirte a ti y dejar que tú contestes y que seas tú el que nos lleve a la realidad de poder ver las cosas que nosotros no entendemos, las ponemos en tus manos. Y a su debido tiempo, tú te has de glorificar. Ayúdanos, Señor, ve con nosotros, guárdanos en el camino. Y en el resto de la noche y el resto de fin de semana, todas las cosas las ponemos en tus manos para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, Señor, sé con tu iglesia en la faz de la tierra, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia del Señor dice, amén. Dios le bendiga. Saludado, hermano en el nombre del Señor.